de Conuco, en la casa materna de nuestro Jorgelín. Aquí están representadas todos los movimientos eh, sociales como clubes, junta de vecinos, patronato deportivo, eh, Comité Pro Desarrollo de San José de Conuco. Nosotros estamos reunidos aquí porque eh, ya tenemos hace 21 días de, del caso de nuestro Jorgelín y estamos viendo la situación que vamos a hacer de aquí en adelante porque todavía no tenemos nada concreto nosotros estamos exigiendo justicia y no vamos a descansar con eso eh, los procedimientos vamos a agotar los procedimientos del protocolo normal que se lleva eh, en esta semana vamos para la fiscalía eh, una comisión total del comité por desarrollo y las asociaciones y clubes de la comunidad eh, luego de eso no vamos a informar lo que vamos a hacer eh, pero eh, hará, se harán cosas que nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados en nombre de la familia y de todo el conglomerado de grupos sociales de San José de Coluco, exigimos justicia y vamos no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Todos exigimos justicia, justicia, porque todos somos. Yo yo. Yo.